Muy buenos días, vamos a ver si nos escuchan por ahí. Primero que todo, es importante que ustedes nos escuchen para tener la certeza de que todos van a poder disfrutar la, bueno, la gran transmisión y el gran webinar y sobre todo el gran conferencista que les tenemos preparados para el día de hoy. Muy buenos días a la gente que se va conectando, Super chévere. Vamos a dar un minutico mientras la gente se empieza a conectar. Eh, ahí van llegando, van llegando y por favor coméntenos en vivo, si tienen ya audio ahí, si nos están escuchando bien, que es lo que nos interesa. Bueno, yo estoy aquí desde el día de hoy, bueno, hoy me tocó solo, pero Mauro, eh, Mauricio Duarte, quien es nuestro conferencista, está en Bogotá y ya en próximos minutos nos vamos a conectar con él. Mientras tanto la gente va llegando ahí, un saludo para la gente que se va conectando. Perfecto, y si nos escuchan, súper chévere que nos retroalimenten si se está escuchando aquí perfecto, bueno, imagen y sonidos perfectos, buenos días, LG, LG asesores en seguros, Ángela María Arango, Lina Orozco, Jessica Muñoz también está por ahí conectado, viéndolo, qué bueno chicos que estén conectados, y recuerden que esto hace parte de un espacio que desde Subseguros lo hemos dominado, denominado como Academia Subseguros, un espacio para que todos ustedes y sobre todo los profesionales en ventas, y si ustedes sobre todo se ubican en, el, en las ventas profesionales de seguros, pues hemos diseñado este espacio con mucho amor y mucho talento para que ustedes aprendan a llevar a sus negocios al próximo nivel y sobre todo le saquen muchísimo jugo a todo el tema de redes sociales, internet y se potencien todas las ventas y todos sus negocios por allí. Bueno, yo creo que ahí se va conectando la gente. Vamos entonces a saludar, ahí está Mauricio eh, en Bogotá, vamos a conocer un poco entonces y compartir la pantalla para que lo podamos ver Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Ya, ¿Ya estoy en vivo? Sí Sí, ya estás en vivo ahí Ya creo que la gente te está viendo en la pantalla Excelente, excelente Perfecto, y vamos a ver si la gente... Sí, perfecto, ahí está, buenos días en sintonía ahí Perfecto, ahí estás en pantalla Mauricio, ahora sí ¿Qué tal, cómo ¿Sú? estás? Bien, bien, súper bien ustedes, ¿cómo a todo? Muy bien, Mauricio. Bueno, cuéntanos un poco, eh, antes de arrancar con, eh, con, con tu webinar especial, con los tres pasos para poder crear contenido especial, cuéntanos un poco de tu carrera, quién eres tú y a qué te has dedicado, porque eres un profesional en este tema. Bueno, eh, bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Mauricio Duarte, ya como le dijo Andrés, eh, yo soy administrador de negocios internacionales. Eh, llevo años dedicándome a esto, apenas tengo 25 años, pero desde que casi que empezó la universidad eh, me empecé a meter en temas eh, de redes sociales, eh, empecé a crecer con clientes un poquito pequeños, por así decirlo, restaurantes, eh, pe pequeños emprendimientos, fui avanzando un poco de nivel y en, un, en algún momento de mi vida Bien. creé una página que pues, se convirtió muy famosa, eh, se llama The Mentor of the Billion, donde apoyamos y motivamos emprendedores para eh, alcanzar el éxito y, y los educamos. Y pues paso a paso el, el hecho de estar en las redes y el hecho de estar moviéndome pues, con, en, en el medio, contactos, desde hacerlo bien, de, de, de mostrar resultados, empecé a trabajar con artistas. Entonces, los que conozcan pues, Fonseca en Colombia, una profesora desde chiquito en la universidad me puso a trabajar con Fonseca, eh, pues empecé como a, a meterme en el medio, a conocer del mundo de, de las redes, de los famosos, de lo que hacen los grandes youtubers para volverse eh, pues un poco más famosos de lo que ya son, por así decirlo y pues poco a poco me fuimos moviendo en ese mundo y ya que estoy, hoy en día pues tengo ya bastantes clientes eh, uno de los más importantes ahorita es Cali el Dandy, con él pues manejamos toda la estrategia de redes Así es y adicional, eh, pues nada, eh, soy profesor en Hoppock y, mejor no, dicho, tengo muchos proyectos eh, aliados con esto, pero básicamente eso es lo que yo hago en estos momentos. Perfecto. Y tú nos contabas que tienes aproximadamente o un poco más de 700 mil seguidores sí. en tus redes sociales. ¿Qué tal es esto? ¿Cómo es manejar todo, todo este volumen de gente? ¿Cómo se logra? Al, al principio era duro, sí, porque pues... Eh, uno no está acostumbrado a un tráfico tan alto y tampoco crecer tan rápido. Nosotros crecimos la, la, la red social más o menos en dos años, ahí superamos 400 mil seguidores. Estos fueron muchos factores, como el pues, ser innovadores en ese momento, eh, aplicar ciertas técnicas, ser organizado, poner mucho contenido a diario y poco a poco se le fue cogiendo el ritmo, básicamente no fue tan difícil, fue... Más que todo aprender a organizarse y pues de eso hoy vamos a hablar también, cómo organizarnos para, para que crear ese contenido sea muy fácil, sea fluido. Perfecto, un saludo entonces especial ahí a Javier García, Leila Rodríguez que nos dice hola, Javier Felipe Díaz que están súper conectados y atentos a todo lo que nos trae hoy Mauricio Duarte, el cofundador, el dueño, el CEO de Mentor of the Billion. ...y de redes sociales tan importantes como artistas como Fonseca... ...he trabajado como, con Fonseca, con cali El Dandy... ...y bueno, ahí está entonces Mauricio... ...yo creo que ya la gente está súper conectada contigo... ...y quiere empezar a mirar cuáles son esos, esos tres pasos... ...cuáles son los secretos realmente para, para uno dejar de sufrir... ...porque, pues, digo lo digo yo también desde mi experiencia... Eh, ...uno a veces sufre, ¿cierto? ...con sus propios emprendimientos a, a nivel personal... ...cierto, pero sobre todo a nivel profesional... Es difícil ser creativo constantemente sí. en redes sociales, ¿cierto? Uno lo hace eventualmente un día que otro, pero, pero constantemente ser creativo. ¿Cuál es el secreto y cómo hacerlo cómo lograrlo? Y empezamos a ver esos tres pasos que tú nos vas a enseñar. Pues... Bueno, regálenos un segundo que aquí se desconectó Mauricio. Vamos a ver entonces a recuperar la transmisión. Sí, ahí estás, sí. ahí sí. Perfecto. Listo, no, eh, listo, empecemos. Mira, les voy, a, les voy a compartir mi pantalla. Básicamente lo que tú dices. Eh, ser creativo en redes sociales es complejo a veces, ¿sí? Porque, pues, la mayoría de nosotros, pues, en un principio, yo en este momento sí me lo hago, pero ustedes no se dedican a eso. Como emprendedores y más ustedes que son emprendedores de seguros, pues. Están metidos en su mundo, están metidos en su, pues digamos, digamos así como un, como un mundo en el que es totalmente opuesto a la creatividad, al diseño, ¿sí? Entonces, en muchos casos ustedes o suelen contratar a alguien o lo hacen ustedes, pero lo hacen sin una metodología. Entonces, eh, lo acabo de compartir ahorita en Mentor of the Billion. Un saludo para todos los que nos siguen en the Mentor of the Billion. Para los que estén interesados en... en en aprender cómo crear contenido creativo en tres pasos, en este webinar los estamos. Eh, lo vamos a enseñar. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla sin más preámbulos. Eh, vamos a ver. ¿Lo encuentras Acá abajo? Listo. Listo. Listo. ¿Tú me dices, ahí? ¿Se ve? Perfecto, sí, señor. aló Perfecto. Un saludo, saludo. mientras se no va escucho, cargando aquí nuestra presentación. Andrés Soler. Ok, perfecto. ¿Tienes escucharse? Sí, ahí te escucho bien. Y la gente que se va conectando, también aprovechamos mientras se va cargando aquí nuestra presentación. Andrés Soler, que ya está por acá pendiente. Dora Lilian Hernández, hola, Dora. Eh, y ASA Seguros Limitada también. La gente de ASA Seguros Limitada está súper conectada con nosotros. Y bueno, ahí ya está la presentación. Listo, listo, de una. Entonces, lo primero, pues bienvenidos a, a, a, a, a, este, a este webinar. Los tres pasos para crear contenido creativo para tus redes sociales en 48 horas ¿Por qué le pusimos 48 horas? Porque literalmente si siguen estos pasos y lo hacen juicioso Ahí Mauricio, regálanos un segundo que se fue la pantalla a sí. negro Quizás... ¿Se fue a negro? Sí Déjame ver Ahí, Voy a dejarlo aquí así Perfecto sí. Si quieres ampliarlo un poco más, y... perfecto, ahí está Esto. ahí está muy bien listo para no enredarnos eh, básicamente lo que van a aprender ustedes hoy es con este con estos con esta metodología poder crear ese contenido muy fácil muy rápido muy fluido sí. fácilmente ustedes podrían agarrar un sábado o, o un domingo pues eso pues, puse 48 horas básicamente un fin de semana para crear ese contenido creativo listo entonces lo más, eh, lo más importante en este, este punto van a ser las tres cosas y nos vamos a ir a, abordándolas a profundidad a medida que avanzando. Lo primero, inspiración, lo que hablamos al principio. Si no buscamos o no encontramos una metodología para inspirarnos, para ser creativos, no va a pasar nada, la inspiración no llega. Calendario, es decir, ser organizados, ahorita les vamos a mostrar cómo, cómo lo hacemos, cómo lo hemos hecho. Y eh, diseño. Cómo diseñar muy fácilmente. ¿Listo? Entonces vamos con la primera parte. Eh, Andrés, tú me, tú, me tú me interrumpes si alguien tiene una pregunta o, o si alguien tiene algo específico. ¿Listo? Por supuesto, yo estoy aquí pendiente de la conversación de las en nuestras también. redes sociales. Sí, Listo, de una. Perfecto. De una, de una. Entonces, eh, inspiración. ¿Listo? El 90% de los casos la inspiración no llega sola. Toca salir a buscarla. Esa cifra me la inventé yo. Entonces. Pero es, es lo que a mí me pasa y lo que le pasa a mucha gente, y, y, y ya en Hopo que ya hemos asesorado más de 150 emprendimientos eh, en, este, en este tema de las redes sociales, le, a todos les pasa lo mismo, si no le buscan la inspiración, esa vaina no llega, ¿listo? La pregunta es ¿dónde encontrar la inspiración? Entonces, lo que yo le digo a, pues, eh, a, a, a los emprendedores que están creando su propio contenido es, lo primero, es meterse a las redes sociales, todo esto en redes sociales, de las empresas del sector. Es decir, ustedes que son, eh, todos los que están viendo este webinar, la mayoría que tienen empresas de seguros, pues mirar lo, lo básico, lo, lo que están haciendo las otras empresas de seguros. ¿Sí? El, el, el mismo sector, qué post están haciendo, que hasta qué seguros están vendiendo, les, les sirve incluso para, como modelo de negocio. Lo segundo eh, es ver empresas de otro sector todo esto eh, cada vez que encuentren un post llamativo o, o un tipo de post le van a hacer screenshot ¿sí? ejemplo eh, hace poquito vi la en soft seguros que se subió eh, unos memes así súper ¿sí? chistosos la vaina digamos si ustedes en en el sector les ven un meme así les parece llamativo hagan screenshot no es para copiarlo ni para poner lo mismo y quitarle el nombre, no. Es solo para inspirarnos en este punto, estamos inspirándonos, ¿listo? Y, Entonces, todas las frases que les gusten, o todos los tipos de post, o todas las fotos, todo eso lo van, le van tomando screenshot, ¿listo? Ajá. Y lo van guardando. Es decir, y para los que digamos que no, no, no se lo van tanto con el inglés, pues una captura de pantalla, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Sí, sí, perdón. <risa> <risa> sí. Listo, una captura de pantalla, correcto. Toda, toda, toda esa información la van guardando, ¿listo? Pues esas fotos. Empresas de otro sector, ¿por qué empresas de otro sector? Ustedes van a ver de pronto en algunas marcas que no son, bueno, otras empresas que no son de seguros, pero que quizás tienen contenido llamativo de, eh, no sé, alguna frase, alguna frase, no, alguna foto en, en, en la oficina o alguna, algún tipo de servicio que ellos ofrecen y la forma en que ellos lo muestran en redes sociales, ¿Sí? Eh, acá no se ve muy bien. Ah, bueno, sí. Haciendo zoom se ve bien. Por ejemplo, es un, esto, yo puse hashtag seguros y hay imágenes de publicitarias, eh, del, logos de la empresa, frases, eh, por acá en eventos. Entonces, son, son tipo, esos son tipos de contenidos, ¿sí? Todo ese tipo de contenido se va guardando como imagen. ¿Listo? Empresas de otro sector... Prensa y medios digitales, porque, por ejemplo, en su caso, una noticia eh, puede servir como inspiración para crear un meme. Hace poquito vi en, en, en. Creo que fue en Soft Seguros que se subió, decía como: en Colombia el 80% de los carros no está asegurado. No sé, no me acuerdo muy bien la. Así es. La uh -huh. que, eso fue una noticia de prensa. El 80% de los carros en Colombia no está asegurado. Creo que es otro número decir cualquier número en este momento porque no me acuerdo pero ese post nació de ver prensa ver medios y ver eh, de ver medios digitales listo. Sí. entonces alguna noticia así o algo algo no sé en su caso el hecho de que se genere un nuevo miedo en la sociedad es algo pues para positivo para vender si está aumentando el número de robos en las calles pues probablemente puedan ustedes vender seguros de celular, aumentar el número de seguros de celular o de pertenencias personales. ¿sí? A eso me refiero con, no solo sirve para encontrar contenido para inspirarse, ¿sí? sino también puede ser eh, una forma de oler lo que está pasando en el mercado y, y de entender lo que, está, lo que estamos viviendo pues, en la sociedad y ustedes pueden usarlo para vender más. Mauricio, y hay una pregunta, que de pronto uno con todas esas capturas de pantalla... Como dónde guardarlas, que no se devuelva una locura, qué, qué ah, recomendación bueno, ah, tienes. Dame cinco minutos y, y ahí llegamos. Perfecto. Porque ahorita apenas lo que estamos haciendo es recolectar información. Ok. Nada más. ¿Listo? Más adelante, en la segunda de calendario, bueno, en esta misma, les voy a decir cómo lo organizamos nosotros y cómo lo pueden organizar ustedes. ¿Listo? Memes. Los memes nos ayudan a, hacer, a, pues, a encontrar alguna cosa y es la siguiente. Encontrar cómo viralizamos lo que estamos haciendo, ¿sí? No necesariamente a veces eh, un chiste, es un meme, sino hay páginas, por ejemplo, en Mentor lo que hacemos es, eh, escribimos en tu post, ¿cuál fue el último libro que te leíste? Y eso se llena de comentarios. A diferencia de, de, una, de un post normal que puede tener 15, 20, 30 comentarios, una pregunta así en post puede tener aproximadamente 200, 300. Entonces aumentamos la interacción un montón y eso lo que hacemos es, eh, digamos, que multiplicar la, la, la, la, la, expo, eh, la forma que exponemos la, las redes sociales y la gente nos va a ver más, básicamente. Eh, otra forma de inspirarse que, que lo hacemos para varias páginas, incluso eh, ayer un, en una entrevista a Cali del Dandy, eh, estamos en, en una entrevista con un medio y ellos decían que se inspiraban mucho para grabar canciones y para escribir letras eh, en películas, ¿sí? en historias de películas, entonces yo también a veces uso partes de películas o frases de películas, en su caso yo us usaría de pronto situaciones de películas para inspirarme o, o también noticias, para inspirarme eh, para crear un contenido o para una historia o para una imagen un lugar llamativo también. ¿Listo? Lo siguiente y lo más importante es el propio portafolio de productos. ¿Sí? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos metemos a la página web de nuestra empresa y ahí hay un montón de contenido. Ayer me metí a la de soft Seguros y ellos hacen eso. En su página web tienen los beneficios individuales del portafolio de productos y los he visto reflejados en sus redes sociales. ¿sí? Es decir... Beneficio número uno, eh, nosotros, nuestro software es automatizado para cualquier parte del mundo. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Eso puede servir para hacer un post. ¿sí? Entonces, todo, todo, todo el contenido que nosotros usamos en nuestras redes sociales eh, lo, vamos poder, lo vamos a poder utilizar. Eh, perdón, todo el contenido que tenemos también en la página web lo vamos a, utilizar, lo vamos a poder utilizar en las redes sociales. Entonces, lo que ahora, pues, digamos, para darle a, a una respuesta a tu pregunta, a lo que tú decías, ¿qué hacer con tanta información? Por ejemplo, en este caso, aquí a la izquierda tengo varios tipos de posts, no solo de, de, de, de un tipo de empresa, sino acá hay una de belleza, una de asados, otra de bebidas, otra de otra de belleza, arriba es otra de, pues, de otro contenido nuestro. Entonces, ¿qué hacer con tanta información? Lo primero que ya les dije es el pantallazo. El screenshot. Y lo segundo es organizar. Entonces, vamos a aprender cómo a aprender a organizar esta información. ¿Listo? Vamos a hacer dos listas con toda la información. Supongamos que estas son fotos de, de las que ustedes hicieron el screenshot. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es en una lista eh, identificar eso eh, es escribiendo, ¿no? ¿Qué tipos de post ya están haciendo? ¿Listo? ¿Qué tipos de post ya estamos poniendo? Eh, es decir, por ejemplo, si yo estoy poniendo mucha foto eh, con gente en la oficina, lo anoto. Post en la oficina. El otro post sería post eh, frase. Si yo vendo seguros de viaje, entonces post eh, seguro de viaje venta. Eh, no sé, pues lo que les vaya ocurriendo lo que vayan viendo en esas imágenes suyas. Y lo segundo es tipos de posts por hacer, es decir, eh, los que yo encuentro encontramos en redes sociales. Si tienes acá una pregunta, pregúntenle Andrés. Eh, si hay alguien que tiene una pregunta, si, si van quedados o si tú tienes alguna pregunta, perfecto. Bueno, un saludo a la gente es, que se va. Sí, ahí se está conectando ya. más gente. Rafael Augusto Gallego dice buenos días. Opción cierta, seguros buenos días y se acaba de conectar la gente de prevención seguros. Un saludo súper especial para ellos que están muy atentos. Y bueno, ya saben, aprovechemos que estamos con Mauricio Duarte, un especialista en este tema de redes sociales. Está trabajando con artistas, está trabajando en marcas propias. Tiene mucho más de 700 mil seguidores en sus redes sociales. Así que pregunten que este es el momento para poderse inspirar, para ser creativos y organizarse como lo nos está enseñando Mauricio Duarte en este momento. Perfecto, ahí nos dicen que Saludos desde México, Sí, explicar un poco más el tema de la inspiración. Así es. Listo. Eh, entonces, no te escuché en la pregunta, no te escuché en la no, pregunta. No, nos dicen que si sí puedes explicar un poco más eh, el tema de la inspiración, que es un poco más Listo. profundo. Entonces, voy a hacer un resumen muy rápido. Sí, para la gente que se en va a... La inspiración a básicamente es buscar en redes sociales todo tipo de contenido que podamos encontrar, que nos pueda servir para nuestra red social. Y el tipo de contenido es el tipo de post. Por ejemplo, un tipo de post en este caso sería eh, una, una frase. Sí. ¿sí? Eso es un, eso, yo puse hashtag seguros. Otro tipo de post sería sí. foto empresarial. ¿sí? sí. Otro tipo de post sería, supongo que acá en este que dice protección, estarán hablando de, de algún seguro de carros o... Ajá diario, ¿sí? Otro tipo de post, bueno, aquí no entiendo portugués, eh, pero lo siguiente es, por ejemplo, en este caso, proteja sus bienes, esto, no sé, seguro de hogar, ¿sí? Entonces, es ir tomando screenshot e ir anotando el tipo de post que se está haciendo, uh -huh. y eh, que, que, que uno está haciendo y que los otros hacen esta regla 2080 eh, se las voy a explicar ahorita pero tenganla presente y esto es básicamente lo que se hace listo para que de pronto entiendan más entonces esto es esto es un ejemplo de una empresa de asados que con el que una vez le hicimos una, una estrategia listo sí. los que lo que está a la izquierda esto que está acá era lo que ellos estaban poniendo a diario entonces el problema de ellos era yo no sé qué poner, o sea, ya no, ya no se me ocurre nada que qué poner. Estamos poniendo fotos de asados de carne, reposts de clientes, o sea, eh, un cliente se tomaba una foto con el producto y ellos lo reposteaban, uh -huh. lo ponían en sus redes. Imagen promocional de asados, es decir, una imagen dedicada a ventas. Ellos tenían unas cajas eh, con el producto, las cajas, los ingredientes y videos de carne. Eso era lo que ellos hacían y no ponían nada más. Entonces, a veces, cuando uno tiene tan poquito, se va quedando. Esto era lo que ellos hacían a diario, eh, semanalmente, perdón, y en algún punto no sabían qué poner, porque a veces no tenían fotos de los asados, fotos de los clientes, imágenes promocionales, entonces les tocaba repetir mucho contenido. Después de hacer esto, de buscar contenido, buscar tipos de post, estos son tipos de post, por ejemplo, un producto solo, un producto, bueno, una frase a este lado, esto es un checklist. Checklist. Sí. Eh, bueno, otro, esto, por ejemplo, es un producto con precio. Aquí, este que está acá, eso este es un producto con descripción. ¿sí? Entonces, ahí hay dos productos tipos de post. ¿Sí, si me hago entender, producto con precio, solo producto con descripción. Así ¿Listo? es. ¿Listo? Entonces, bueno, después de hacer esto y después de llegar a este lado, ya empezamos a organizar, eh, digamos que por, por temas, entonces, listo, ellos hacían fotos de todos los ingredientes proporcionados, listo, por ejemplo, ellos vend, vendían los asados y los enviaban en una caja, entonces, ha, tocaba hacer ya uno metiéndose a profundidad, ya uno puede hacer post de la cadena de frío, ¿sí? de nuestros productos eh, son totalmente confiables porque son refrigerados. Lo otro es que no puede hacer en ese caso, que era asados es calidad. Entonces, hablar de la calidad de la carne. Entonces, un post solo dedicado a la calidad de la carne. ¿sí? La puntualidad, un, un post solo dedicado a que somos puntuales. La higiene. Eh, nuestros productos son, eh, tienen ISO 9001, entonces XYZ. ¿Listo? Entonces, si ¿sí ven que de esto, que está acá, eh, por acá está, todos los ingredientes, ya vamos desglosando un poquito porque, por qué? Porque empezamos a encontrar pues en redes sociales un contenido digamos que más profundo de lo que estamos poniendo. En el caso de asando carne también. Ellos ponían as fotos asando carne y lo dejaban como fotos asando carne, ¿sí? Siempre solo asando carne. La idea de, por ejemplo, en este caso fue que asando carne ya se empezó a hablar más un post dedicado a la calidad otro post dedicado a eventos corporativos asando carne. Otro post dedicado a que como son empaques al pasillo son seguros de, de, de comer. ¿sí? Entonces, vamos a ver que de, este, de estas pocas, digamos que estos pocos posts que estamos saliendo al hacer este ejercicio, de pronto no les quede muy claro ahorita, pero cuando empiecen a hacerlo, a, a tomar screenshots de, de, todas las, de todos los tipos de posts que hay de las empresas, y cuando tengan este reguero de, de screenshot, la idea es que los organicen, ¿sí? Que los organicen en, en, en temáticas. Yo veo, por ejemplo, que esos seguros eh, en sus redes sociales tienen una parte de memes y en otra parte de los beneficios de su software y en otra parte de, de los seguros de vida que hay. Entonces, digamos que se van convirtiendo en temas y temas y temas y temas y temas y temas. Y al final, eh, va a ser más fácil y va a aumentar un montón la creatividad a la hora de, de, de crear ese contenido. Y es muy importante, sí. sí, es muy importante resaltar para la gente que nos está viendo que estamos en la etapa de inspiración. Recuerden sí, entonces, vamos, inspiración. vamos a ver muchos medios, muchas redes sociales eh, parecidas a las nuestras, otras que no, tan, que no son tan parecidas. Aquí tenemos un ejemplo, por, digamos que eh, de, del tema de los asados de carnes, pero la idea es hacer muchos pantallazos, hacer una lista de qué es lo que yo estoy haciendo actualmente y finalmente también otra lista de las cosas por hacer. Estamos solamente en la fase de inspiración. Sí, correcto. Eh, y mira, Andrés, por, por ejemplo, acá en la regla 2080, la verdad que les iba, les iba a decir por eh, supuesto. acerca de esta 2080. 2080 en redes sociales es todo el contenido se dedique eh, 20% a vender estilo de vida y 20%, eh, eh, 20 a, vender, a vender el producto como tal y el 80% a dar contenido de valor. Eh, ahí, ahí estoy compartiendo pantalla se me fue? Ahí se te fue a negro. Listo, ya le meto. Ah, listo, ya. Entonces, si no, les voy a repetir, si no les claro, 20% a vender y 80% a dar contenido de valor. A, a, a, a dar un contenido llamativo. Ajá. ¿Por qué? Porque las redes sociales la gente no está ahí para que le vendan, ¿sí? Entonces el contenido, que ya después de ver los tipos de post y alinearlos también, pues pensar un poco lo que queremos hacer nosotros, y ¿sí? si nuestro objetivo es vender seguros, pues, eh, pues tiene que el contenido, así hayan memes, si hayan cosas, pues tiene que ir algo enfocado a eso, pero siempre entender la regla 20-80, eh, 20%, venta, 80%, 20%, 20, 80 contenido de valor, eh, contenido agradable para la gente, ¿sí? Contenido de valor, ¿qué es? Información útil, datos curiosos, motivación y, por supuesto, memes y cosas que las hagan reír. La gente está en redes sociales para pasarla bueno, si ¿sí? Uno no se mete eh, a redes sociales, pues, para ver más cosas de trabajo, eso es puro ocio, ¿sí? Ajá. como Jürgen Kladig una vez lo dice, como la gente, eso es como una fiesta, ¿sí? Entonces cuando uno está en una fiesta, eh, pues uno no quiere que alguien le esté vendiendo un producto, ¿sí? Eh, es que uno está en una fiesta y alguien llega y le empieza a vender, no, mira, tengo ahorita esto, y uno está en una fiesta y uno no quiere que le hablen de venta, entonces tiene que saber cómo venderle en esa fiesta el producto, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿no? Eh, no, ahorita estoy haciendo X de cosas, cuando quieras te, te cuento. Y, y, y es como ir muy de lado, como en una fiesta, uno no de una le está vendiendo a todo el mundo, sino de ladito. De sí. ladito, como es? Regla 2080, que es poquito contenido eh, poquita venta y mucho contenido de valor. ¿Listo? Por supuesto. Eh, entonces, ya con esta regla 2080, pues. Vamos a ir a la segunda parte, ya pasamos a la parte de inspiración, como lo, como lo repetías tú Andrés. Eh, ver mucho contenido, ver mucho contenido comerciales en YouTube, en eh, Instagram, en noticias. Y ya con eso cuando tengamos el chorrero de post, vamos a hacer el calendario. Es muy sencillo hacer un calendario. Esto, este calendario básicamente es solamente eh, los temas. Acá simplemente vamos a hacer los temas, eh, quizás eh, puedan hacer un checklist con, ¿con qué? Con, con, de pronto, si hacen frases, pues van anotando las frases, pero básicamente lo primero que vamos a hacer es hacer un calendario, ¿listo? Entonces, todos estos temas que teníamos acá individuales, los vamos a ir organizando eh, a medida, pues a, a lo largo de los días, para saber, eh, de pronto, si estamos poniendo mucho contenido de una cosa o si estamos vendiendo demasiado y no estamos dando casi valor o al revés, estamos dando puro meme, puro chiste, pero no estamos vendiendo nada, listo uh -huh. y para también entender el pensamiento de la gente no es lo mismo un lunes, en, por ejemplo en seguros, no es lo mismo un lunes que la gente de pronto entra como con un pensamiento más eh, pues de trabajo duro, de positivo bueno Mucha, mucha gente entra positivamente, otros odian los lunes pero básicamente la gente los lunes entra como un poco más activada con una actitud, bueno, a trabajar, a darle duro Que eh, a diferencia de los sábados que la gente está mamada y no quiere saber nada de trabajo Así es El, domi el domingo ya la gente empieza como a, a cambiar pero igual el domingo también es muy, muy, muy, eh, es muy relajado no, no se recomienda poner contenido tan denso en esos días ¿Listo? Entonces, hacer el calendario nos sirve, primero, para organizar, pues ya una vez organizado, poder poner en cada uno de estos los temas que queramos mostrar. Y segundo, saber qué días es mejor y saber también pues, cuándo sería bueno. Van a ver que cuando hagan esto, que está acá, los tipos de post por hacer, y los traten de poner en el calendario, van, les van a sobrar entonces, vamos a eliminar el problema de qué pongo hoy. De entrada vamos a eliminar el problema de qué pongo hoy porque les van a sobrar temas para poner. Entonces, eh, incluso en esta de los asados nos salía eh, básicamente casi tres posts diarios y sobraban. Entonces, tocó reducirlo y tocó ver de pronto cómo lo hacíamos un poco más, más sencillo. Bueno, y ya, y ya que tocas ese tema, Mauricio, nos, nos preguntaron ahorita qué... ¿Cómo sé cuándo publiqué mucho o cuándo me falta? ¿Qué tanto es bueno publicar todo el día o, o una vez al día? ¿Qué tal es eso? Es bueno cuando cumples esta regla, 20-80. Es bueno publicar, o sea, hasta dos veces al día. Bueno, en el caso de seguros, de pronto es, eh, no es tan bueno tanto porque pues, no es un tema que todo el mundo quiera estar pendiente todos los días, a menos, a menos, usted, a menos que pues, ustedes, que son los que están metidos en el tema, sí. Pero la gente del común, yo no me gustaría estar viendo todo el día fotos de seguros, sí. Así a diferencia es. de pronto otra otra comunidad, de otra empresa, de otro emprendimiento que venda, no sé, postres. Entonces, de pronto a la gente le gustaría ver más postres y si las fotos son chéveres, pues no le incomodaría ver postres todo el día. ¿Sí me entiendes? En caso en el, en, en el caso de los seguros. Yo creería máximo uno o dos posts al día, máximo. ¿Sí? Perfecto. el Mentor una vez llegamos a poner 10 al día, los memes ponen 15, 20 al día, entonces depende mucho, pero en su caso, pues del caso de seguros, eh, si es el caso de la persona que nos está preguntando, yo le recomendaría uno o dos veces. También la otra pregunta de ella, ¿cuál era? ¿Si estoy poniendo mucho o si estoy repitiendo? Sí, no, eh, que cuando saber si estoy publicando demasiado... O muy poco, sí. que es más o menos si publico 10 veces al día o una vez al día. Sí, correcto. Por ejemplo, en caso, caso de poner noticias o contenido de valor, a la gente no le va a incomodar, ¿sí? De pronto que le aparezca en el muro. Un dato curioso, eh, ¿sabías que en Japón el 20% de, de los carros eh, se hunden en inundaciones? no sé, cualquier boba Ajá. se me, me acaba de ocurrir. Pues eso es como más, o sea, a uno no le incomodaría tanto que si todo el día le están vendiendo seguro de viaje familiar, no sé qué precio tanto, llámanos. sí Así es. Ahí está la diferencia y eso es lo que, lo que puede hacer de pronto. Bueno, que, y que y nos, pregunta, nos pregunta Mauricio Andrés Soler que cuando se habla de post ¿son publicaciones permanentes o también son las historias? Ah, bueno. Es, en el caso de las historias, yo, yo en este punto estoy hablando de los posts, como ta, de las comunicaciones de las publicaciones como tal permanentes. En el caso de las historias es más flexible, eh, porque uno puede mostrar muchas cosas adicionales a, a esto. Y de hecho las historias se prestan mucho para eso, para dar contenido de valor, para mostrar un poco la compañía, para mostrar casos, para cualquier cosa que se nos ocurra y, y, y básicamente a veces sirve para para vender sin vender. ¿Cómo es vender sin vender? Es el hecho de contar algo de valor y que le genere un miedo a una persona y que nosotros suplamos ese miedo. Ahí estamos vendiendo sin venderle necesariamente. Yo tengo, yo, yo no sé si usted o, o, o tú Andrés, yo una vez, pues yo cuando vendía en la página nuestra de Mentor of the Billion, vendíamos gorras y, y pues cachuchas y vendíamos cuadernos yo en ningún momento, creo que si lo hice por ahí dos veces máximo y después cae en cuenta que no servía para nada era vender directamente, en, yo vendí directamente dos veces okay. el resto de veces ponía la cachucha con un Ferrari al lado y eso decía todo, yo no tenía que decir nada ese post lo decía todo y era una foto chévere no estaba vendiendo nada pero estaba cubriendo un miedo, una inseguridad de alguien con, con, esa, con, esa, con esa imagen ni gorra al lado de un, de un Ferrari ¿sí? entonces eso es vender sin vender que es el producto es chévere la, el, el, la forma en que lo mostramos es chévere y a la gente le gusta hoy en día entre menos tenga uno más, más sirve para vender perfecto y aprovecho, y aprovecho entonces para saludar a la gente que se está conectando ahí eh, y para decirles que recuerden estar súper atentos hasta el final del webinar porque <ríe> Eh, pues vamos a tener una sorpresa especial de parte de Mauricio Duarte y de parte del equipo de Mentor of the Billion. Así que muy, muy, muy pendientes, porque además de todo lo que están aprendiendo, pues, pues se van a poder llevar una sorpresa muy especial. Y yo les quiero hacer, yo te quería preguntar, ¿ya cuántos estamos? En este momento estamos 30 y 40 personas, en este momento. Super, listo. Bueno, entonces, recuerden, regla 2080 no se les olvide. Ajá. Mucha gente se dedica a vender, a vender, a vender y lo dejan de seguir. Lo primero que pasa cuando uno se dedica a vender, a vender, a vender, a vender es que lo dejan de seguir. Y ¿Sí? hay que darle contenido de valor que le guste a la gente, que sea llamativo. Es un reto, es todo un reto en el caso de los seguros, porque es como, eh, es como un odontólogo. ¿sí? Uh -huh. es, muy, es como una odontología, es difícil porque pues, el, el tema es complejísimo, es complejísimo porque pues la gente seguir a un odontólogo, de pronto ver algunas prácticas de odontólogos, pues puede ser harto o feo de ver. ¿sí? Entonces hay que saber hacerlo, es todo un reto, pero pues aquí está la metodología y, y para eso estamos. Lo siguiente, ya, ya haciendo un calendario, entonces ya teniendo los tipos de posts que vamos a hacer, el calendario ya es más fácil ponernos a diseñar. Ya sabiendo que necesito, si ven aquí en la imagen, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 imágenes asando carne. Entonces, en el checklist propio nuestro vamos a decir, bueno, vamos a tomar 11 imágenes asando carne este fin de semana. Y, y ya con eso hacen 11 posts, eh, 11 fotos, por ejemplo, de, de asando carne en ese, en ese caso. Entonces, lo siguiente es eh, diseñar. Entonces diseñar en este punto, eh, muchos harán esta cara y, y es normal, mucha gente eh, está asustada del tema de diseñar, pero hoy en día es muy fácil, hoy, hoy en día diseñar no es tan difícil y básicamente lo que vamos a hacer es entender los, los tres niveles de diseño que hay. Eh, el, primer, el primer nivel es PowerPoint, si ustedes no sabían en PowerPoint no puede hacer esto mismo que yo estoy mostrando acá, se hizo en... Pues este es Keynote, que es el de Mac, pero es lo mismo que, que PowerPoint. Esto básicamente podría ser un post. ¿Sí? Así es. Ay, mamá, se me, se me fue acá. ¿Ahí estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, listas. Ah, listo, listo. Cierra acá. Eh, básicamente, si yo corto esto así, pues, por la mitad, hacia acá, vas, podrías llegar a ser un post. No, no estoy diciendo que lo sea. Pero esto lo dice en PowerPoint. Sí, esta es la primera herramienta de diseño que hay. Esta imagen la encontré en... en eso, esa mano que está ahí la encontré en, en Google. Esto, todo es individual. Esta es la primera herramienta de diseño que, que ustedes tienen. Aquí en Mac uno le toma screenshot. Eh, no sé si están viendo esto que está acá. Screenshot de espantallazo. Uh -huh. Y ahí crean fotos. En, en, en teoría y crear foto en, en, en mi escritorio y eso queda como una foto y puede ser un post el primer paso para diseñar si no son diseñadores lo más fácil que hay listo powerpoint o kino que kino que es lo mismo mac y en, y en windows el siguiente nivel medio que es el que yo quiero que ustedes lleguen ¿sí? es las aplicaciones hay un montón ahorita en estos momentos y la fotografía ya, eh, digamos, con, con una buena cámara o con el, su celular, si su celular tiene buena resolución. Y una buena cámara no me refiero a una cámara de, de mil dólares, me refiero a una cámara de 200 dólares. No tiene que ser la mega cámara puede ser una, una cámara normal con la que ustedes salen con su familia, pero eso va a mejorar mucho la calidad de las fotos, a diferencia del celular. ¿Listo? Y nos vamos a enfocar en Canva, eh, Canva, eh, no sé si ustedes la conozcan. ¿Andrés, tú ya las has escuchado? Sí. Por supuesto que sí. Eh, Canva eh, es, una, es como, una, como, una, como una página web donde uno básicamente hace sus, sus diseños creativos. ¿sí? Eh, les voy a mostrar acá. A ver si me abre Canva en estos momentos. Aquí abriendo Canva pueden ir directamente ustedes allá que están viendo ya, a canva.com. Canva es con V, ¿cierto? Canva, sí. así como lo ven, canva.com. Se pueden eh, registrar ah, de manera gratuita. Yo estoy, estoy comprando cuál pantalla, la la presentación. Tú estás en la presentación, si sí, puedes ah, espérate, ir. Espérate, comparto. Eh, ¿Dónde está eso? Acá, la presentación. Mostrar pantalla, tu pantalla completa. Listo. Entonces. Ahí todavía estás en es Canva? negro. Ahí ya me estás viendo. Ahí ah, todavía no, estamos no, en vale. negro. Ahí ya. Ahí ya me están viendo. Perfecto. Listo. Les voy a decir hasta cómo registrarse. Básicamente, esto es Canva.com. Ah, se me abrió de una vez. Canva.com, ustedes se registran fácil, hasta con Facebook se puede. Y Canva, ¿qué hace? lo que hace es botarnos muchas plantillas voy a poner abrir acá explorar plantillas y tienen plantillas de diseños de lo que quieran o sea no hay ni siquiera que preocuparse por ser creativos por inventarnos algo nuevo ellos tienen mil plantillas entonces esta me gusta por ejemplo no ¿Sí? eh... sé sea, abramosla y básicamente es funciona como un como un powerpoint donde mueve y ajusta, ajusta eh, colores, textos, es muy muy sencillo de usar, pues obviamente en este webinar tan rápido no me voy a enfocar en esto. Esto ya les queda un poco como tarea, pero no es, no es difícil. Vean que básicamente uno pone eh, su, su logo, su, lo, pues, su imagen, la mueve, puede eh, mover esto si no le gusta, acá pongamos un ejemplo, entonces ahí hice doble clic, seleccioné, soft, soft, seguros en el caso de nuestros, eh, los, eh, nuestros aliados que nos acaban de invitar. Entonces, cóctel de clientes, cualquier bobada que se me ocurra en este momento. Nos pregunta, nos pregunta Ruth Magali, el Blanco, que si se puede utilizar. Eh, sin problema, me imagino que evidentemente sí. ah, bueno. habla en términos legales ¿Qué cosa? ¿Camba? Sí, Canva Canva es gratis, absolutamente gratis Es, una, es como un aplicativo web que pues, en este caso no tiene costo Tiene algunas funciones ya más profundas que tienen costo Pero hacer esto es gratis Ajá, o sea, la mayoría no, de las sí, cosas no, son gratis para, para responderle a Ruth Magali Y gracias a Marjorie Torrijos que también eh, le está respondiendo eh, hay unas digamos que hay unas unas fotos que también puedes comprar eh, ya manera paga pero la mayoría de las cosas son gratuitas así que la puedes uh, usar hecho, sin ningún problema de hecho de hecho por ejemplo esta está es gratis cambiar ustedes están vendiendo seguros ya en dos segundos podrían acá hacer un poco eh, seguro hoy 10% de descuento en seguros de viaje. Así es. y el logo de tu empresa. O sea, así es rápido podríamos, podríamos a llegar a crear contenido con este tipo de aplicaciones. Tiene si acá a mi izquierda, hay, hay muchas, pues digamos que muchos tipos de, de digamos que imágenes de estilos. ¿Sí? Así es. Ya cuando ustedes lo diseñen, le dan acá arribita a descargar PNG o JPG, que en mayoría es JPG, y lo descargan y ya. ¿Listo? Así es. Entonces, el tema de diseñar va a ser muy fácil, muy rápido. Eh, va a ser prácticamente como hacer una presentación de PowerPoint. ¿Sí? Esto también, miren que esto es súper sencillo, pero ya aquí quedó, por ejemplo, el post Si lo hubiéramos hecho el anterior. Así es. Lo, lo más difícil es la parte creativa, que es buscar la inspiración, encontrar los tipos de posts ya de pronto, digamos, y bueno, organizarnos. Hacer la lista de chequeo. la y organizar ya en el calendario. En el, al lado del calendario, por ejemplo, ustedes podrían hacer una, una tabla o una lista, una lista acá. Entonces, tips, estos son tips parrilleros, tips, tips parrilleros, necesitamos dos, fotos de asado, ¿Cuántas necesitamos? 10, listo, Ajá. ya con este checklist ya es más fácil uno decir, bueno, frases, voy a buscar tres frases, y ¿Sí? Entonces ya las anotan rápido, buscan tres frases, las anotan rápido, buscan tres imágenes para las frases, eh, hay en Canva... Eh, aparte digamos que Canva tiene su banco de imágenes, Tocas, cac, toca cacharrearle, tienen fotos eh, seguro, eh, viajes, por viajes, les aparecerán muchas imágenes, algunas gratis, otras pagas, eh, pero van a encontrar eh, digamos que mucho, muy, mucho, mucho, mucho, mucho para poner. Si no quieren pagar imágenes, hay una página que se llama Unsplash. Com, eh, es una de las más conocidas ahí estás, ahí estás respondiendo la, la, la pregunta que nos acaba de hacer Mauricio Jiménez eh, sobre las galerías gratuitas Unsplash así como lo ves en la pantalla eh, Mauricio así se escribe Unsplash.com eh... y también se lo vamos a poner una vez se acabe el webinar se los vamos a poner en los comentarios para que ustedes lo tengan ahí en cuenta vamos a poner Canva.com, que es gratuita, OnSplash.com, sí. eh, Pixabay, o sea, que también es... tres, cualquier cosa se puede crear, crear grabado, ¿cierto? Sí, sí señor. Entonces, suposito. nada, pues lo... lo, lo le echan... Lo, mañana lo ven o lo, lo retroceden, la primera es OnSplash. Banco ¿sí? Bancos de imágenes gratuitas. Ya, las imágenes son buenísimas. ¿Sí? La otra es Pexels. Pexels también. Ajá es una de las más conocidas también y la otra que se me ocurre en este momento es Pix hay otra Pixabay muy, creo que es Pixabay sí Pixabay Excel y Pixabay ya con eso van a tener muchas imágenes pues muchos o sea son bancos de millones y millones un millón y medio de imágenes gratuitas hay bancos de imágenes pagas sí y en algún punto ya ya agotaron la eh, si de pronto están vendiendo ve eh, seguros de vehículos, entonces vehículos, los, les va a aparecer muchísimas imágenes de vehículos, o sea, va a haber mucha, mucha, mucha, y toda gratis, entonces, y estas son eh, de, libres de uso, o sea, el derecho de autor queda libre, o sea, en, estos, en estos casos, pues, en esta, por ejemplo, dice CCO Creative Commons, esa es una, una modalidad de derechos de autor, que es gratis para uso comercial y aquí les dicen para qué es cómo se usa y cómo se puede usar gratis para uso comercial si lo están viendo? Así gratis es. Gratis para usos Comerciales no, no, no es necesario reconocido y nos preguntan, nos preguntan entonces que de los tres pasos, de los tres pasos, ¿cuál es el más importante? Para mí, el el, el, el creativo, o sea, los tres son muy importantes, pero en la inspiración, si no hay inspiración no, el resto no va a pasar, o sea, si no está este paso, si no haces esta tarea de buscar en otras empresas, de buscar tipos de posts eh, y organizarlas no, va, no van a, incluso no va a llegar a, a ver calendario, no van a haber diseño. Entonces para mí el primero, en teoría, sería el más importante, ya con, ya con esto organizado. Pues. ¿Sí? Perfecto. Esto por el lado de las, de, de las imágenes gratis... Como para, no, estoy acá, como para no alargarnos mucho. Por supuesto. ¿Sí? Y yo creo que ya vamos llegando de todas maneras al final. Vamos llegando al final? Sí. Cualquier pregunta igual al final les voy a dar mis datos. Eh, también una, vamos a dar una, una, un momento al final para preguntas, ¿cierto? Sí. Por supuesto. Y, en este momento y, que ya están, sí, que, que estamos digamos que como finalizando sí. nuestro webinar para que estén pendientes y ten, si tienen preguntas, este es el momento correcto de preguntar y eh, para que estemos también atentos a la pregunta que nos va a hacer en vivo en este momento eh, Mauricio y la gente que se haya registrado tuvimos un registro previo a este webinar la gente que se haya registrado y que esté en este momento aquí y responda la pregunta el primero que responda la pregunta bien la pregunta que ya está pensando Mauricio que nos la va a hacer al aire y el primero que responda bien y que esté registrado se va a ganar ¿qué es lo que se va a ganar Mauricio? Eh, bueno en este caso estamos rifando, rifando, regalando eh, una, un acceso a, a, a nuestro curso de, crea de, de creación de contenido y crecimiento en redes sociales. Uno que damos normalmente en vivo en Hotbot Bogotá, campus para emprendedores, pero la otra semana sale online. Entonces, así estén en México, en Guatemala. Eh, Estados Unidos en cualquier parte van a poder tomar este curso eh, que lo estamos lanzando la otra semana en nuestra página de mentroofsepivio.com Por supuesto que sí, entonces ya saben ahí se van a ganar un acceso gratuito a un curso muy muy muy, muy profesional sobre creación de contenido. Así que sí, el, curso, el curso normalmente tiene un valor de 99 dólares este, esta vez pues va a ser gratis para el que gane, ¿listo? para una persona a las que gane de ahí, para que vayas maquinando entonces la pregunta y y... la, la pregunta, Ajá. entonces para finalizar Canva les recomiendo yo, es sencillo y es gratis no les voy a decir, ya en este punto avanzado es que nosotros usamos Photoshop, Illustrator, los diseñadores que a veces contratamos para algunos emprendimientos, usan esto y esto ya es pro. Ustedes o son emprendedores o son eh, corredores de seguros. En el caso, pues hoy los que nos invitaron son seguros. Esto es lo, lo que ustedes van a usar. Esto ya los es para los diseñadores, para los que les gusta el tema, de pronto si quieren algo más avanzado. Pero esto es lo, lo, lo que les recomiendo usar. Y por supuesto, Canva que es gratis. Y todo el mundo lo recomienda. Hasta los diseñadores en, en algún punto lo usan. ¿Listo? Por supuesto. Entonces, recuerden. Inspiración calendario, hacer, ser organizados con calendario y el diseño. Lo más importante es esto que está en verde, como les estaba contando y como les preguntó, ¿cuál era lo más importante? ¿Por qué? Porque si ya, tenemos, si ya sabemos qué hacer, el diseño se puede subcontratar. ¿sí? El, diseño, o sea, el diseño de lo más barato que hay, se vuelve caro cuando al diseñador lo ponen a pensar. ¿sí? Cuando al diseñador le dicen, bueno, eh, piensa que cómo vender la línea de producto o piensa como que ya no termina siendo diseñador sino termina siendo un creativo diseñador creativo community super o todo, con todos los, todos los campos que tiene una empresa grande por ejemplo Ajá. ¿Sí? si ya le quitamos la parte de inspiración, la parte de organización ya de pronto el diseño es más barato y esto se podría tercerizar en algún punto ¿sí? con un freelancer, con un eh, poner un diseñador normal pero si ya ustedes les mandan el calendario los las frases lo que va a decir qué diálogo que pues el número de posts que tiene que hacer ya esto se vuelve muy barato puede bajar hasta el 30 hasta el 30 por ciento del valor real o sea si estaban 100 dólares eh, un diseño pues les quedan 30 no es que cueste 100 dólares pero por decirlo así sí porque esto es lo que más cuesta en las agencias o eso a la gente le pagan es por pensar y en las empresas grandes paga más por pensar que por hacer cosas operativas. Eso fue todo, Andrés. Eh, muchas gracias por la invitación. Tú me dirás cómo rifamos. Eh, que, eh, Perfecto, pues yo tengo una pregunta, pues no sé cómo, bueno, cómo es tú, la dinámica. Tú ya tienes tú Igual, ya... cualquier cosa. Quedamos aquí en contacto. Cualquier duda, aquí están mis datos. Me pueden escribir. Eh, pero no, vamos a la, a la rifa, pues. Vamos a la rifa. Entonces, tú ya tienes la pregunta eh, ahí. Sí, cámara para... Perfecto, vamos, vamos entonces a ponernos en la cámara. Eh, puedes dejar de compartir ahí tu pantalla. Deja de tener tu presentación. Exacto. Ahí ya me veo, sí. No. Eh, todavía no. Bueno, vamos a esperar un segundo a que Mauricio aparezca en pantalla para que haga la pregunta en particular. Creo que tienes tu cámara desactivada. Ah, ya, ya, ya. Listo. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Bueno, Mauricio. La pregunta, y, y, que, y que responda primero, ¿cómo es? Sí, el que responda primero y que también esté registrado, porque hubo un, un, un registro previo para las personas que fueron invitadas a este webinar. La persona que esté registrada y que responda bien y a tiempo, pues de primero se va a ganar el curso que acabas de decir listo perfecto perfecto bueno eh, la pregunta se me ocurre ahorita que es lo más básico es escriba en los comentarios del webinar cuatro lugares donde se puede encontrar la inspiración donde tenemos que buscar una inspiración cuatro lugares o okay. canales o medios donde podemos encontrar la inspiración según lo sí. que acaba de mostrar mauricio en los tres pasos Y enseguida vamos a poner los datos de Mauricio nuevamente que los están pidiendo. Los vamos, sí, sí, sí. vamos a escribir allí. Entonces, cuatro lugares donde se pueda encontrar la inspiración según lo que acabo de mostrar Mauricio en sus tres pasos para mejorar muchísimo la creatividad en redes sociales. El VP Seguros. Dice empresas de sector podemos dar dos. Perfecto, ya, aquí está. Bueno, con... te, entonces, creo que te... uno para el que esté registrado y el otro para el que no esté registrado. Perfecto. Entonces, entonces aquí... el segundo si no está registrado no importa, mejor dicho. Listo. Bueno, vamos a ver. Listo. Al parecer tenemos un virtual ganador. Parece LBP Seguros, dice Empresas del sector, empresas de otro sector, prensa y noticias. Listo. Ahí está. Bueno, Javier del Valle dice redes sociales, otras empresas del sector, Marjuris Torrijos también dice empresas del sector, portafolios, memes, películas. Vamos a ver, yo creo que hay dos virtuales ganadores. Entonces estén muy pendientes de los comentarios posteriores a terminar este webinar porque vamos a estar anunciando y contactando a los dos ganadores. Recuerden, uno, es uno para quienes estén registrados y otro que no, a cortesía aquí en vivo de Mauricio Duarte y Mentor of the Billion. Yo había visto una pregunta ahí como para finalizar antes de eso. Ajá. Espérate, me devuelvo un poco. No, no sé si tú la puedas ver antes de... ¿Dónde está? Ah, bueno, ya. Espérate. Porque okay. están sí, estar escribiendo se me baja. ¿Cuál consideras que tú, la mejor experiencia... Pues, con tu experiencia, ¿cuál es el mejor camino para activar los procesos creativos? Dice allí, Diana Beltrán. Para mí la más importante es estar en campo. Estar en campo es estar en vivo y en directo con el cliente ¿sí? eh, o en vivo y en directo con los procesos de la empresa o sí, estar, estar estar ahí en campo, en juego, en el campo de batalla. Si nosotros tenemos un restaurante y eh, vemos que nuestra nuestro restaurante se convierte en un foto de estudio para tomar fotos de la comida, para... Eh, tomar fotos de los clientes, pues es un lugar que inspira, es el primer lugar que inspira, ¿sí? Ya si el, el trabajo ya es más online, ya es más uno, pues algún trabajo de pronto desde la casa, desde, desde estar en la comodidad de su cama, porque yo el 80% de mi tiempo laboral es en mi cama o de viaje, entonces es en lo que les decía al principio, es mirar empresas del sector, mirar empresas de otro sector, y ver qué se está haciendo en los medios en general. Ver Facebook desde otra perspectiva. Ver Instagram desde otra perspectiva. ¿Cómo es esto? Es. Ana, si, si yo voy viendo mis redes sociales y yo una vez dura dos, tres horas viendo sus redes sociales, ser un poco más. Eh, digamos que. digerir un poco más lo que uno está haciendo. Si uno le da like a una foto uno pensar, ¿por qué le estoy dando like? ¿por qué me da tanta risa? ¿por qué me causa tanta curiosidad? y entender a profundidad el por qué me gusta eso, es lo más básico y es lo que, lo que a mí me funciona mucho así uno también puede entender nuevas tendencias, sí, a veces oye, pero ¿por qué este meme se volvió viral? entonces ya uno empieza a analizar, claro, porque es que está llamando a la acción y está diciendo que le mencione a la novia y, y eso es uno de los, los temas más, más chéveres de esto que es analizar bien las redes sociales, no solo ver las fotos de las amigos y darle like y, y reírse y ya, y ya, y paso de percibio, sino analizar por qué estamos dando like, para mí es uno de los procesos creativos más, más chéveres pues, entender por qué nos da risa, por qué nos llama la atención y por qué lo compartimos ¿Y cómo se puede conectar eso entonces con mi oficio, con, si soy un profesional en venta de seguros ¿Cómo se puede conectar eso con mi oficio y con mi contenido en redes sociales? Así es. Perfecto. Como, como, como de una página de memes, puedo pasar a, a vender seguros, ¿sí? Y es, y, es, y es ver como Ustedes hace poquito subieron una de un carro, ¿no? Así es. Que era. Que era como. Bueno, no me acuerdo en este momento, pero me causó mucha curiosidad y básicamente eso sale de un meme. ¿sí? Los que estén. sigan a seguros si y metanse ahí seguros ahí dice como. Eh, no, no, no, no necesitas un seguro de vehículos, decían, eh, no sé qué cosa, decían. Y el vehículo del, del tipo estaba eh, en el agua, pero pues eso pudo ser un, una inspiración de un meme normal, de una página de chistes, pero lo, uno lo convierte pues, eh, en, en el negocio que no tenga, básicamente. Así es. Bueno, Mauricio, agradeciéndote mucho entonces, desde parte del equipo de subseguros, eh, de parte también de nuestra comunidad de Academias of Seguros por estar aquí presentes, por compartir esos tres pasos tan importantes y tan eh, específicos, sobre todo eh, al tema de cómo crear, ¿cierto? cómo crear contenido creativo en tres pasos y en tan solo 48 horas. Si yo me dedico un fin de semana del mes a este tema, pues ahí tengo resuelto particularmente todo el tema de contenidos en mis redes sociales, cuando antes se me, pues, se me dificultaba, era un dolor de cabeza. A ti mil gracias, un honor tenerte aquí, Mauricio, agradecerte. Y bueno, y las últimas palabras para que te despidas. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, cualquier cosa, eh, al final de este webinar voy a dejar los datos que tenía ahorita para que me escriban o me contacten. Ahorita nuestras páginas web, tenemos cinco pues, páginas web de, de los distintos emprendimientos. Van a encontrar un reguero, pero ahí estamos. Y ahí está la información y cualquier cosa me contactan eh, pues por WhatsApp o por mail, ¿listo? Así es, eh, no, Muchas gracias y muchas gracias a los que nos siguen desde que, que nos hacen, que les compartí la publicación para los que les, les sirva este contenido. También eh, es pues súper atento a lo que necesiten. Andrés, quedo pendiente es que me digas quiénes ganaron. Perfecto. Y, y, ya, y la otra semana que lanzamos el curso les mandamos el acceso. Así y, es. Básicamente. Perfecto, bueno señores, un abrazo muy muy muy especial desde Academia Subseguros y nos estamos viendo hoy es viernes 2 de noviembre ya y bueno, mil gracias por estar aquí, hasta luego, un abrazo muy especial. Voy a, a por compartir la publicación entonces para que dejen ahí un minuto para que vean. Los... Perfecto. Listo, chao chao, nos vemos. Chao. Mañana, neta, y acá está Thank you.